creo que ahí estamos, yo creo que sí, está perfecto, tenemos sonido. Hola, muy buenas tardes Laura. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ¿Cómo? nuevamente a Academias Subseguros. ¿Cómo has estado? Hace, hace rato que no te veía. <risa> <risa> Mentira, no Laura, de verdad es un gusto para mí pues estar aquí sentado nuevamente de cara a, a todos nuestros usuarios, ¿cierto? Y a nuestros eh, fieles acompañantes, sobre todo en este espacio que se llama Academia de Soft Seguros. Bienvenidos, esto es el jueves, hoy 26 de, eh, de octubre, exacto. Eh, estamos terminando el mes de los brujitos ya y, y nosotros también digamos que venimos terminando el año y así como todos ustedes en sus agencias, pues venimos ya para la recta final, por fin, de este año 2017, un nuevo capítulo. ¿Cómo han estado? Cuéntenos ahí por favor en redes sociales, si nos están escuchando bien, necesitamos que a través de sus corazoncitos, manitas, eh, bueno, comentarios nos empiecen a expresar si nos están escuchando bien, sobre todo es muy importante como para que ustedes eh, pues puedan, digamos, digamos que, tener una muy buena experiencia y evidentemente tener, digamos que, toda la información que preparamos para ustedes. ¿Qué vamos a hablar hoy más o menos a grandes, a grandes rasgos sin entrar en detalles? Hoy vamos a ver todo el, el módulo de cartera que es como un módulo que es muy importante en Subseguros. Entonces vamos a ver todo, cada, cada pestaña la vamos a ver a profundidad, con mucho detalle qué se trata, cómo se maneja todo lo que es el cuadro de caja, los recibos, los pagos, seguros Un tema muy importante, ¿verdad? Y, y fundamental como para las agencias de seguros, ¿cierto? ¿Eh? Sí, es un tema muy importante porque pues siempre está la persona que maneja carteras, está por ejemplo el técnico que es el encargado de crear las pólizas, vamos a ir como haciendo capacitaciones, profundizando como en cada perfil, en cada área, para que los que de pronto tienen dudas, o los que apenas están empezando, puedan como, como aprender a manejar esa parte, y aprender a ver los detalles que tiene, que tiene seguros Bueno, me están diciendo ahí que como que creo que no nos escuchan bien, voy a subir un poco el volumen acá, por favor, díganme si, si en este momento nos están escuchando. Eh, necesito que me pongan ahí manitos y, ma y corazoncitos. La gente que se nos esté escuchando, por favor. Es muy importante para nosotros entonces tener un buen retorno de audio. Pues porque para que ustedes tengan, digamos que una, una buena experiencia. Es así. Por favor, la gente que se viene conectando ahí, bienvenidos. Eh, Lina se está conectando ahí. Estoy viendo. Eh, bueno, y por favor... Necesito que nos ayuden a identificar si tenemos un buen retorno de sonido para que, eh, por favor, digamos que... Ok, creo que ahí está mejorando el sonido. Nos van diciendo. Si sí, alguno de las personas, eh, digamos que de los espectadores que en este, están en este momento allá detrás de sus computadores, de sus celulares, viendo esta versión de Academia Soft seguros tiene problemas al escuchar, eh, pueden usar sus auriculares, ¿cierto? Como los auriculares que usa uno con el teléfono, los pueden conectar en su portátil, en su teléfono móvil, para que puedan escuchar claramente y evidentemente, digamos que no se pierdan ningún detalle de lo que va a pasar aquí en el día de hoy. Bien, vale. Sí, si bien estamos en vivo, esto va a quedar grabado para que ellos lo puedan consultar, ¿cierto? Para que después lo puedan ver, eso les sirve como una herramienta en casa de que tengan dudas, pueden mi mirar el, el video. Justo, y en estos días poder... vamos a traer, digamos que, unos nuevos cambios, nuevos ajustes dentro del Centro de Ayuda y también van a poder ver estos, eh, estas sesiones de Academia of seguros y unos micro segmentos también como de, de tutoriales y un tutorial escrito a, a modo de manual escrito que sabemos que a algunas personas les gusta más ver videos, otras les gusta más leer, son un poco más juiciosos, digamos que eh, con, con las bases que traían de la universidad y el colegio. Entonces les, les gusta más leer y así les vamos a poner entonces a ustedes toda la información. Bueno, yo creo que sin más rodeos, eh, creo que ahí se va conectando más gente. Gracias, Lina, por, por el retorno del audio. Eh, creo que sí, creo que mejoró finalmente. Creo que sí. Y eh, aquí nos están. Regálame un segundo que aquí estoy confirmando. Perfecto. Sí, aquí tenemos entonces un buen registro del audio. Y perfecto. Entonces vamos a pasar a continuación. Pónganle mucho cuidado, hoja y papel y lápiz. Eh, hoja, papel y lápiz. Yo siempre digo hoja, papel y lápiz. No se me ha podido quitar. Bueno, no. Es hoja y lápiz. Hoja y lápiz más bien. Eh, para que tomen la nota. Nota, pues de, digamos que de todo lo que vamos a decir aquí. Algunos tips de manejo. Y sobre todo para que compartamos en el chat en vivo y pregunten. Pregunten mucho entonces. Vamos a compartir entonces aquí la pantalla. Por favor, verifiquen que ahí se esté viendo. Y creo que creo que sí. Creo que ahí se está viendo la pantalla. Bueno, vamos entonces de una vez a ingresar. Recuerden que nosotros siempre recomendamos el uso de Google Chrome. ¿Cierto? El uso de Google Chrome. Y ya los dejo nuevamente entonces con Laura Zuedo es... Esto es Academia de Subseguros. Confirmenos si se ve la, la, la pantalla, porfa. Sí, perfecto. Ahí nos acaban de confirmar que sí. Vamos entonces a ingresar a Subseguros. usuario y contraseña. Les vamos a poner el usuario. La contraseña, ahí ya ingresamos a Subseguros. Muy recomendable ingresar por Google Chrome, eh, por Explorer pues eh, se ve bien, pero el funcionamiento no es como igual que como, como sería en Google Chrome, entonces es muy importante que recuerden eso. Vamos entonces a, a, a mirar la parte de cartera. Juan Carlos, Juan Carlos Fierro nos dice que un poquito más de volumen de pronto, entonces ya, ya, ya le va a subir aquí eh, de, el ya volumen del aula. Ajá. Listo, voy. Gracias Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ingresar a cartera. Como les decía, primero pues vamos a ver cómo se crean los pagos en la póliza. Entonces vamos a ingresar aquí a pólizas. Ya tengo aquí tres pólizas creadas. Entonces vamos a, esta, a la primera Vamos a ingresar aquí a acción, editar. Y vamos entonces a ver la parte de información de pagos. En esa parte de información de pagos es donde ustedes pueden eh, identificar como el cliente, cuál es el medio de pago del cliente y cuál, y cuál va a ser la forma de pago. Entonces ahí hay que entender que son dos conceptos diferentes. La forma de pago y el medio de pago, entonces yo puedo decir que la forma de pago del cliente va a ser de contado, pero que el medio de pago va a ser en efectivo, o puede ser por convenio, o puede ser por débito. Hoy me preguntaban, por ejemplo, que si el si cliente se le iba a hacer un, una financiación, pero se le iba a hacer un débito automático, ¿cómo se configuraba? Entonces en esa parte se configura así, financiado, colocamos forma de pago financiado, y medio de pago de débito listo con bueno, eso entonces ya sabemos que el cliente va a pagar en varias cuotas pero que va a ser un débito automático bueno vamos vamos a hacer algo porque creo que Juan Carlos Juan Carlos Fierro uno de los eh, digamos que los espectadores estaba eh, diciendo reiteradamente que de pronto si subimos un poco más el volumen vamos a hacer algo por aquí Juan Carlos entonces permítanos un momento por favor simplemente vamos a subir acá un poco más de volumen eh, y creo que ahí va a estar un poco más la mejora, ¿vale? Listo. Entonces, ahí por favor, confirmenos si, si se escucha bien. Un poco okay. volumen. Listo. Bueno, entonces les explicaba lo que es la forma de pago y medio de pago, que es como una duda que muy recurrente ha estado en el chat, en los correos. Entonces, como para que lo tengan en cuenta y tomen nota. Listo. Vamos entonces a la parte de pagos donde tenemos el listado de pagos. Yo aquí ya tengo unos, unos pagos creados. Para bueno, entonces yo los puedo eliminar para crear un, un nuevo pago. Entonces lo que voy a hacer es que voy a eliminar estos pagos para que ustedes puedan ver cómo vamos entonces a crear los nuevos pagos para la póliza. Aquí tenemos, ya estamos entonces eliminando los pagos que yo ya tenía creados en la póliza porque quiero que ustedes vean cómo se deben quedar los pagos en subseguros para que se vean reflejados en, en cartera. Muy, muy importante que ustedes tengan siempre, siempre el dato de la prima. Entonces, acá yo tengo la prima, tengo los gastos de expedición. Tengo el IVA, el IVA viene configurado desde el ramo, pero ustedes desde acá lo pueden editar, entonces yo le puedo poner 19% y automáticamente me va a decir cuánto, cuánto es el valor del IVA. Tengo el porcentaje de comisión, que es el 30%, aquí me va a dar el valor de la comisión, me va a decir cuánto es la participación, ustedes saben que la participación es como el porcentaje sobre el cual se va a comisionar. Entonces en este caso va a ser el 100% del total de la prima, o sea un millón. Y tenemos el total, que es la suma entonces de la prima, gastos de expedición y el IVA. Entonces aquí vamos entonces a darle guardar y seguir editando. Automáticamente yo coloco los datos de la comisión, me va a salir entonces la comisión del vendedor, que va a ser esta. Si la tiene pues configurada sobre agencia, si la tiene sobre prima, automáticamente la calcula sobre los datos de la prima, sobre el millón de pesos que tengo acá configurado. Vamos entonces a darle guardar y seguir editando. Y vamos a ir entonces a crear los pagos. Entonces tenemos aquí, voy a poner entonces forma de pago de contado y medio de pago efectivo. Entonces, hay dos opciones, crear un pago y crear varios pagos. Voy a empezar con el de crear varios pagos para que ustedes puedan ver cómo se crea. Digamos que tenemos un pago de 5 cuotas, ¿cierto? Entonces le vamos a decir que el pago es fraccionado. Y le vamos a decir que son varias cuotas, o sea, que son 5 cuotas. Aquí me pide el número de cuotas, entonces le voy a decir son 5. Es muy importante en este momento, Laura, justo que les pedimos un saludito a nuestros amigos de Instagram. Ahí también están en vivo. Hola chicos de Instagram. Hola. Para que por favor se conecten en vivo en directo a través de www cierto. Esto es una breve pausa para que sepan que estamos en www.softseguros.com o en nuestra fanpage de Facebook en vivo. Estamos en Facebook en vivo para que vean la pantalla bien aquí entonces vamos a poner el periodo, o sea que puede ser cada mes, cada dos meses o cada tres meses que el cliente nos va a realizar el pago. Entonces esa cuota va a ser mensual. Ponemos la fecha en que el cliente va a realizar el pago, la fecha límite. Entonces vamos a decir que el cliente nos va a realizar el pago el 31 de octubre. Esa va a ser la fecha límite de pago. Valor a pagar, 249.900 es el valor de cada cuota. O sea que este total se divide en cinco cuotas. Lo mismo que la comisión, la comisión se puede dividir en esas cinco cuotas. Entonces, este es el valor de la, de la cuota y ese es el valor de la comisión que se va a recibir cuando el cliente ya haya pagado. Para el caso de México, que es donde nos hacen tanto la, esta pregunta, tenemos esta opción que es gastos de expedición se cobran en la primera cuota. Si yo le doy clic en esta opción, entonces en, el, en la primera cuota se van a cobrar todos los gastos de expedición. O sea que esa cuota va a tener un valor mayor al resto de las, de las cuotas. Entonces aquí le digo guardar. Y aquí ya entonces me quedan creadas las cinco cuotas con la fecha de límite la, la de pago. Entonces miren que lo va corriendo cada mes. Lo tengo para el 31 de octubre. 30 de noviembre, 31 de diciembre, 31 de enero y 28 de febrero. ¿Listo? Ella misma nos cuadra las fechas. Este pago entonces ya va a estar en, en cartera. Automáticamente yo los creo, pasan a cartera para que yo les empiece a llevar el seguimiento. Entonces, ¿qué hago? Voy a copiar el número de póliza y le digo entonces guardar y salir. Nos vamos a ir entonces a muy importante, les recuerdo que aquí ya tenemos el estado de cartera. Cuando yo creo los pagos, entonces eh, en este estado me va a decir que ya tengo los pagos creados, pero que está pendiente por pagar, o sea, sus pagos todavía no se han hecho. Y cuando no tengo pagos asignados, ella también me va a decir que la póliza todavía no tiene pagos asignados. También está en el filtro más, donde ustedes pueden ver las pólizas, si las quieren ver con pagos o sin pagos creados, ¿listo? Entonces en el caso que ustedes se quieran dar cuenta, ¿qué pólizas todavía no tienen pagos pagos hechos? O sea, no se le han creado todavía los pagos. Entonces yo le digo que no, que quiero ver cuáles son las pólizas que todavía no tienen pagos. Y aquí ya le puedo decir entonces que quiero ver las que ya tienen pagos creados. Y pues me sale la que acabé de, de crear. Vamos entonces a cartera. Y voy a poner entonces el número de la póliza. Entonces aquí me filtra los cinco pagos que yo acabo de crear. Van por orden de fecha. Entonces va de la más cercana a la más, a la más lejana. Entonces está 31 de octubre, que es donde el cliente me va a pagar la primera cuota. Aquí tenemos entonces el botón de acción que me permite recaudar en oficina. O sea que me va a generar un, un recibo de caja. Aplicar anticipo, que ya lo vamos a mirar de qué se trata, y recaudar en aseguradora. Entonces este recaudar en aseguradora es cuando, ustedes, cuando el cliente paga directamente a la compañía. O sea, ustedes no reciben el dinero, sino que el dinero lo recibe la compañía. Vamos a mirar entonces la parte de los anticipos. Los anticipos los encontramos en recibos y cuadre K Está esta parte que me dice anticipo, que es donde yo puedo ver todos los que ya he creado, entonces les explico, el anticipo es cuando el cliente nos lleva una parte de la, del pago de la póliza, digamos que nos lleva a 400 mil, entonces yo le digo acá, recibir anticipo, pongo el nombre del cliente, bueno, un yo busco el nombre del cliente, Entonces acá vuelvo otra vez a anticipos, pongo el nombre del cliente y le pongo el valor del anticipo. Entonces le digo que son 100 mil pesos que el cliente me pagó antes de que se emitiera la póliza. La fecha, entonces el anticipo se recibió el 26 de, de octubre y la forma de pago fue en efectivo creo que Entonces, hay que aprovechar una cosa en este momento que Juan Carlos vuelve a, a decirnos que si le subimos más volumen Juan Carlos, si nos estás escuchando en este momento todavía, por favor confirmanos qué tal se está escuchando eh, si está bien el volumen es adecuado o necesitamos hablar un poco más alto por favor, vamos a hacer algo por acá nuevamente para que se escuche más alto todavía ok vamos a ver Listo, vamos entonces a guardar el anticipo. Aquí podemos hacer una observación y le vamos a decir entonces guardar. Aquí me va a generar un recibo de caja por ese anticipo que yo acabo de crear. Entonces aquí me dice imprimir recibo, le decimos que sí. Entonces acá me sale el cliente al cual yo le creé el anticipo, en la cédula del cliente y el valor del anticipo. Y me sale pues el número del recibo, el consecutivo. Vamos a ir entonces a cartera, ya lo tengo entonces acá creado. Desde acción podemos imprimir el recibo o anularlo. Y vamos a ir entonces a cartera y vamos a hacer el recaudo de ese pago. Entonces le vamos a decir acá acción, recaudar en oficina, vamos a recaudar este valor, son 249.900. ¿Qué información me da cartera? Me da la información del valor a pagar. La comisión que va a recibir la agencia, el vendedor que pertenece a esa póliza, cuál va a ser la comisión del vendedor, en este caso como tiene el 100% de participación, pues se va a ganar el 60, el, perdón, los 60 mil pesos de comisión. Acá me dice qué retenciones se le están haciendo al vendedor y qué días lleva el pago en cartera, o sea, días vencidos en cartera. Fecha límite de pago y fecha de compromiso de pago. Acá le decimos entonces acción, recaudar en oficina y entonces la plataforma me dice el cliente tiene un anticipo, desea asignar alguno a este recaudo, entonces le digo que sí. Selecciono el anticipo, que son 100 mil pesos y los aplico al pago. Entonces le digo guardar. Aquí me pregunta si deseo generar el recibo de caja original o original y copia. En ese caso, ¿qué es? Que yo, si yo genero solamente original, solo me sale un recibo. Original y copia son los dos, los dos recibos en una sola hoja. Y acá entonces me dice, del anticipo ya tengo cero, ya, ya recaudé todo el anticipo. Me dice cuánto se le aportó a la póliza, fueron 100 mil pesos, y cuánto fue el total recibido. Entonces volvemos a cartera. Y acá entonces el pago ya va a estar en por pagar, aseguradora. Listo, entonces acá tengo ya el, el recaudo del, del pago. Listo. Entonces así es como se recaudan, como se hace el recaudo de los anticipos. Como me quedó un saldo, un saldo pendiente, después de que hice el recaudo del anticipo, solamente recaudé 100.000 y la cuota era de 249.900. Entonces, ese valor que me quedó pendiente se suma a la siguiente cuota. Listo. Vamos a hacer entonces el recaudo de esta cuota, pero lo vamos a hacer en aseguradora. Entonces yo le digo acción, recaudar, perdón, recaudar en aseguradora. Entonces me dice, valor pagado en aseguradora, el cliente pagó los 399.800. Digamos que ya llegamos al 11 de, de noviembre, el cliente ya me va a pagar los... Los 399.800 sumado lo que ya tenía, el saldo pendiente que tenía, más la cuota que, que era ese mes. Fecha de recaudo en la aseguradora. Dámosle que nos pagó el 30 de noviembre. Código de erradicaciones. Ese código de radicaciones como el número de consignación que les da a ustedes la aseguradora o puede ser un consecutivo interno que ustedes quieran llevar. Esta parte de acá donde dice marcar como pendiente de pagar por el cliente es para las compañías que primero pagan en la aseguradora, digamos que el cliente me debe en este momento. Entonces yo le pago a la aseguradora la cuota que me debe el cliente para que me comisione y después debo hacerle el cobro al cliente para que entre el dinero a la, a la agencia. Entonces si yo le digo marcar como pendiente de pagar por el cliente, y le doy guardar, el pago va a quedar en amarillo. Quiere decir que entonces yo ya le pagué a la aseguradora, pero estoy pendiente que el cliente me pague a mí. Listo. Y después puedo hacer el recaudo en oficina de ese pago. Y ya el recaudo en aseguradora normal, entonces lo hacemos recaudar todo. Ponemos el código de erradicación. Y le decimos guardar de aquí entonces va a pasar a comisiones por cobrar. ¿De qué se trata la pestaña de comisiones por cobrar? Es donde ustedes van a mirar y van a llevar el control de las comisiones que, la, que cada compañía debe pagarle a la agencia. Entonces en este caso tenemos dos comisiones que todavía la, la compañía no nos ha pagado. Y son dos comisiones de 60 mil pesos. Nos suman 120 mil que estamos todavía pendientes que nos, que nos pague la compañía. Y en el momento que nos realicen ese pago, entonces venimos a comisiones por cobrar, seleccionamos las comisiones. Puede ser que yo seleccione cada una y le diga comisionar. O puede ser que las seleccione todas, digamos que hoy me las pagaron todas. Y vengo entonces a acciones globales, marcar como comisionadas. Pongo la fecha en que me están comisionando y le digo guardar. ¿Desea marcar los pagos como comisionados? Sí. Y entonces pasan aquí a comisiones recibidas. ¿Qué pasa en comisiones recibidas? Yo comparo la planilla que me llega mensual o que me llega semanal con lo que tengo aquí en comisiones recibidas que coincida. Lo que ya me pagó la aseguradora con lo que yo ya tengo recaudado. ¿A quién por pagar aseguradoras donde ustedes saben que le deben a la aseguradora? Digamos en este caso le debemos 100 mil pesos que yo recibí en la oficina pero que todavía no los he legalizado con la aseguradora. Entonces en ese caso los 100 mil pesos hoy los pagué, ¿cierto? A la compañía. Entonces le digo acción, recaudar en aseguradora. Supongo que voy a recaudar los 100 mil pesos, la fecha del recaudo y el código de erradicación. Damos clic en guardar y listo. Aquí ya pasa entonces a comisiones por cobrar. Entonces, desde el botón de acción también tienen la opción de hacer observaciones a los pagos. Digamos que en este momento yo llamé al cliente y le recordé que tenía la, la, la cuota pendiente del mes de noviembre. Entonces yo le digo acción, observación. Lo llamé hoy, pero el cliente me dijo, no le voy a pagar en noviembre, sino que le pago ya en, en diciembre. ¿Listo? Entonces le digo observación, cliente, paga en diciembre. ¿Cierto? Y cambio la fecha de compromiso de pago. Ya no va a ser para noviembre, sino que va a ser para diciembre. El 31 de diciembre. Y le doy guardar. Entonces, ¿qué hace la plataforma? Toma esta nueva fecha de compromiso de pago para enviar la alerta de, del pago que está pendiente. Le digo cerrar y si entro a la póliza, entonces en la póliza va a quedar registrada la observación que yo hice desde cartera. ¿Para qué? Para saber qué, cuál es la gestión que se está haciendo desde cartera con cada pago. Aquí en, la parte, en esta parte inferior del pago va a aparecer entonces la observación que le hice. Listo. Eso es lo que, eh, de eso se trata la bitácora de cobro. Entonces, si yo entro a pólizas y le digo bitácora de cobro, va a quedar registrada la observación. ¿Cómo queda registrada? Con la nueva fecha de compromiso de pago y con la fecha de la observación, la fecha de la creación de la observación y la fecha que tenía anterior de pago. Estos son los, los datos. Es un tema muy interesante para que, para que un gerente... Eh, pues, de oficina o el gerente de venta, ¿cierto?, o, o el responsable de el seguimiento, digamos que a este tipo de cosas, pues simplemente se va y se dirige a la póliza puntual y encuentra el historial allí, digamos que documentado. De toda la gestión. Uh -huh. Entonces, digamos que yo quiero el viernes mirar cuál fue la gestión que, que hizo la persona de cartera en toda la semana. Entonces, entro a la póliza y puedo ver toda la, todos los registros de las observaciones en qué fecha se crearon, cuál fue la observación, si se cambió la fecha de, de compromiso de pago y cuál fue la observación que hizo el cliente. Y es muy fácil mirarlo, porque simplemente con darle clic en, este, en esta parte azulita, automáticamente me lleva a la póliza y simplemente le doy bitácora de cobro. Listo. Lo otro que les quería mostrar es entonces la parte de acciones globales. Yo desde Acciones Globales puedo recaudar en oficina varios pagos que pertenezcan al mismo cliente, recaudar en oficina, perdón, en aseguradora varios pagos, exportar a Excel toda la información de cartera. Entonces aquí voy a poder exportar cada pestaña, lo que tengo en por cobrar, en por pagar aseguradora, comisiones por cobrar y comisiones recibidas, como para tener un informe. Generar remisiones por pago, generar el informe de cartera que es todo lo que están por cobrar. Generar el estado de cuenta, que es, digamos, que ustedes a este cliente le quieren enviar el estado de cuenta hasta hoy. Entonces yo le digo, selecciono todos los pagos y le digo acciones globales, generar estado de cuenta. Aquí tiene la opción de generarlo en media hoja o en hoja entera. Y lo imprimimos. ¿Qué nos dice el estado de cartera? Nos dice entonces, el ramo al cual pertenece la póliza, el número de póliza al cual pertenecen los pagos, número de remisión, la vigencia de la póliza, cuota que el cliente, las cuotas que el cliente tiene pendientes y cuánto vale la, la póliza, cuál es el total de la prima, cuánto ha pagado el cliente, cuáles son los días vencidos en cartera y qué saldo tiene pendiente el cliente. Esos son como los datos que le da el estado de cuenta al cliente para que él sepa que se debe poner al día con, con la agencia. Bueno, cuéntenos cómo, cómo les ha parecido hasta ahí la capacitación, comentarios. Importante si tienen dudas, por favor entonces eh, hacerlas en este momento de manera pública o de manera privada también lo pueden hacer. Eh, simplemente es como para que todos aprendamos de digamos que de la gestión que cada uno tiene y la experiencia que cada uno tiene, entonces aprovechemos este espacio los invitamos para que pueden preguntar, pueden comentar para que todos nos vamos re re retroalimentando y, pues, de todo lo que estamos haciendo ¿okay? Muy importante porque puede que la duda que tenga un cliente la pueden tener varios entonces las podemos ir solucionando al tiempo Listo, vamos entonces a mirar el botón más. Este es el filtro más, que es un filtro avanzado. Muy recomendable. Yo sé que en este, o sea, en este momento hay muchos clientes que no lo conocen, no saben, por ejemplo, la funcionalidad que tiene este botón, pero es muy importante. ¿Qué hace el botón? Nos ayuda a tener como un filtro avanzado. Digamos que yo quiero mirar solamente lo que debo o lo que me deben los clientes digamos de la primera aseguradora, aseguradora prueba 1, de un vendedor en específico, de digamos qué cartera tengo pendiente a 45 días y solamente de ciertos estados. Entonces quiero ver solamente la cartera que tengo de las pólizas vigentes. Muy importante que sepan que en cartera van a ver solamente las, los pagos de las pólizas vigentes, de las pólizas en cotización y de las pólizas en expedición. No van a haber más pagos. Los pagos de las pólizas que están devengadas y que están canceladas y no renovadas van a estar ocultos. ¿Qué deben hacer ustedes para ver esos pagos? Deben marcar todos los estados y darle buscar, para que así la plataforma nos muestre esos, estados, esos, perdón, esos pagos que están ocultos. Y acá tengo entonces el filtro por Ramos. puede ver entonces... Digamos que aquí quiero ver solamente los pagos que están por, por el ramo autos, ¿cierto? Entonces los marco y le doy a buscar. Y la plataforma solo me va a traer los, los pagos que están por esos, por esos filtros específicos. Ok, Rolando, agradecemos tu pregunta y, y bueno, digamos que también tu opinión que el, el manejo de carteras es muy práctico y nos dices, a ver, en el caso de pólizas colectivas, ¿Es posible consolidar los recaudos parciales y poder enviar estado de pagos realizados del cliente? Déjanos sí. un momento, eso sí, tratamos de entender bien sí, la pregunta. Sí, es, okay. es posible, vamos a hacer el ejercicio para que podamos entender bien la parte de las pólizas colectivas. ¿De qué se trata? De que yo cada mes a la póliza colectiva le voy a crear el pago, porque ten, pues tenemos entendido... Que en las pólizas colectivas cada mes el pago puede variar. Entonces yo entro a la póliza colectiva, ya tengo una acá creada y le digo editar. Vengo entonces a la parte de información de pagos y le digo que voy a crear el pago de este mes. Yo aquí por ejemplo ya tengo un pago creado, cierto que pertenece al 27 de octubre, que fue el primer, el primer cobro del primer mes. Luego, entonces voy a crear el, pa el pago del mes de noviembre. Entonces le digo: el pago se va a hacer el 30 de noviembre. Y va a ser un pago de, digamos, 1.200.000. ¿Cierto? Nos cambió el valor del pago. Y aquí pongo entonces el valor de la comisión a recibir. Le doy guardar. Y ya entonces voy a cartera. Y voy a poder ver esos dos pagos que ya tengo creados. Entonces aquí voy a cartera. Pongo el número de la póliza y ya tengo entonces los dos pagos. Para enviar el estado de cuenta entonces selecciono esos dos pagos, le digo acciones globales, generar eh, estado de cuenta. Y aquí me sale entonces el resumen de los pagos. El número de póliza, me sale cuántos, cuántas son las cuotas que el cliente tiene pendientes. Y si, en este caso me sale todo cero porque el cliente no ha realizado pagos. Al momento que el cliente realice el pago de siquiera de una cuota, aquí me va a decir cuánto ha pagado y cuánto quedaría con, con pendiente, cuánto valor quedaría pendiente. Listo. Entonces miren que es muy fácil generar los estados de cuenta, crear los pagos en las pólizas. Entonces les estaba mostrando el filtro, el filtro más, que es el filtro avanzado. Muy importante que tomen nota, que lo conozcan que de pronto hagan ejercicios con él para que lo aprendan a manejar. Tenemos filtros por número de remisión, está el filtro por número de póliza, nombre de cliente y documento de cliente. Y está el filtro por fechas. Entonces si sí, yo quiero ver los pagos que están creados del 1 de octubre al 31 de octubre. Y le doy a buscar. Entonces pues aquí me va a salir solamente lo que está dentro de esa fecha todo lo que están por cobrar, lo que están comisiones por cobrar y lo que están comisiones recibidas, para que ustedes puedan como percibir dentro de ese periodo qué está pendiente, qué tienen en comisiones y qué ya está comisionado. Vamos entonces con residuos y cuadro de caja. En esa parte es donde ustedes van a poder ver todos los residuos que han generado. Por ejemplo, yo tengo acá que generar un anticipo, que tengo un, un recibo activo y acá entonces puedo imprimir el cuadre de caja general, que sería digamos que quiero ver todo lo que se generó en, en recibos de caja en una semana. Entonces le digo imprimir cuadre de caja general o imprimir el cuadre de caja diario. Muy importante eso para los gerentes. Pueden entonces ingresar a Subseguros y digamos que quieren ver hoy qué se, qué se recaudó en oficina. Entonces vienen acá y le dicen imprimir cuadre de caja diario. Y acá le salen entonces todos los registros. Qué ingresó a la agencia, qué salió de la agencia, qué es lo que se paga en la aseguradora y cuáles fueron los anticipos. Entonces acá me dice cuál fue el anticipo y me dice que ya está en cero, que ya se hizo el recaudo. Entonces es muy importante ese, ese cuadre de caja. Tenemos entonces liquidar comisiones, que es donde le vamos a pagar las comisiones a los vendedores. Y en esta parte entonces las comisiones son, se generan de forma automática para los vendedores. A partir de donde se, se o sea, a partir de qué se genera. Cuando yo en cartera le doy... Comisionar, entonces yo le digo comisionar, son 60 mil. Según la participación que tenga el vendedor, digamos que tiene el 50%. Cuando yo le doy comisionar todo y le digo guardar, automáticamente en liquidar comisiones me va a quedar el 30%, perdón, el 50% de esa comisión que van a ser 30 mil pesos. Esto es de forma automática. Entonces le digo guardar. Y en este momento me voy a liquidar vendedores. Y a ese vendedor que tenía la póliza le va a aparecer ya la comisión. En este caso lo tengo configurado con el 100%, o sea que va a recibir los mismos 60 mil pesos. ¿Cómo hago el recaudo? Entonces vengo a acción y le digo pagar comisión al vendedor. Cuando le digo pagar comisión al vendedor, entonces me va a generar el comprobante de egreso. En este caso me dice que es cero porque es un, es, el vendedor es la agencia, entonces yo no le voy a generar un comprobante de egreso a la agencia. Si el vendedor fuera externo, me generaría entonces un comprobante de egreso con la información del pago, de cómo se está generando. Entonces en este caso yo le voy a decir a todo esto, en caso pues de que quieran generar un solo comprobante con varias comisiones, entonces, seleccionan todo lo que está del mismo vendedor, todas las comisiones, y le dicen acciones globales, pagar comisiones al vendedor. Y miren que todo sale en un mismo comprobante. El comprobante sale así. Sale entonces acción, pagar comisión al vendedor, guardar. Acá entonces tenemos el comprobante, el comprobante qué información nos da, información de la póliza y del riesgo, información del cliente y el documento de identidad del cliente, información del ramo, de la aseguradora, de la comisión que le estoy pagando al vendedor, la retención que se le está haciendo, que es retención, retención en la fuente, IVA y RTICA. son las retenciones que se le hacen al vendedor. Y la comisión pagada es después de esas retenciones. Me va a mostrar entonces el valor, ya restándole todas las retenciones al vendedor. Juan Carlos, eh, el, bueno, nos estás diciendo, Juan Carlos Fierro, eh, que la imagen está borrosa. Mira, por favor, si de nuevo, confírmanos si de nuevo está, está borrosa o ya, o ya se arregló, porque nos confirman otros usuarios que en este momento pues, la están viendo bien. Entonces, por favor, confírmanos. Okay. Bueno, estamos esperando entonces a que Juan Carlos Fierro nos pueda confirmar si la imagen sigue borrosa o no y vamos a continuar un poco más adelante, ¿vale? Listo. Como les decía entonces, ustedes desde acá pueden filtrar por aseguradora, pueden filtrar por vendedor, digamos que le quieren generar el comprobante a un solo vendedor con varias comisiones. Entonces, yo voy a seleccionar estas dos comisiones que tengo del mismo vendedor y vengo a acciones globales, pagar comisiones al vendedor. En un solo comprobante me van a salir las dos comisiones. Listo, entonces acá me sale imprimir comprobante de egreso, sí. Y tengo entonces las dos comisiones del mismo vendedor para que entonces no generen un comprobante por cada comisión, sino que hay de una vez hoy le comisionamos todo y le entregamos un solo comprobante con toda la información Juan Carlos, te recomendamos entonces si lo estás viendo desde un computador por favor, eh, dale F5 pues si estás desde un Windows o refrescar tu navegador y si estás desde tu celular pues simplemente eh, te sales y vuelves a entrar pero para que podamos todos, digamos que tener una buena imagen, es importante que tanto Juan Carlos como los demás asistentes vean bien y eh, si estás en un computador, por favor refresca eh, pues como la, la pestaña donde estás, ¿vale? Ok Listo, entonces, eh, pues que nos cuenten qué dudas tienen en la parte de cartera. vayannos comentando qué dudas tienen, las vamos resolviendo, entonces, y ah, nos dicen que sí, que cuál. Bueno, tú, quizás pues, puedes, digamos que eh, ser un tema, un tema de la conectividad que tienes en este momento, Juan Carlos, eh, porque hay otros usuarios que nos reportan que está bien por el interno, eh, pero bueno, digamos que como este... Este video va a quedar eh, posteriormente grabado, ¿cierto? Te lo vamos a compartir como para que veas esta imagen final, ya con más nitidez. De, quizás porque a veces el, el, el, la transmisión es en vivo y a veces dependiendo de las conexiones, pues se puede ver un poquito borroso, ¿vale? Entonces vamos a continuar, pero seguramente eh, te lo vamos a compartir y va a estar súper nítido después de esta transmisión en vivo, ¿vale? Sí. Bueno, entonces después de ver toda la parte de cartera, ya vimos entonces cómo se hace el recaudo en oficina, recaudo en aseguradora, cómo se hacen los anticipos y cómo pueden generar el estado de cuenta para los clientes. Entonces vamos a ver cómo quedaría el registro en las pólizas. Cuando yo genero un recibo de caja, entonces aquí me dice qué número de recibo tiene, tiene ese pago, en qué fecha se recaudó en oficina, en qué fecha se recaudó en aseguradora y cuándo fue comisionado el pago. Al momento que yo le doy clic al número de recibo dentro de la póliza, entonces me va a ayudar a ese recibo que acabé de generar. Es como muy práctico. Esto es nuevo porque cuando se actualizó el formulario de póliza, se actualizó toda la parte de pagos. Yo, sé, yo tengo entendido que muchos no lo conocen, entonces en este momento les estoy explicando cómo se maneja para que ustedes no tengan que ir a esa cartera, ir a, a, a recibos y cuadros de caja, sino que al momento puedan ver el recibo, si lo necesitan pues de urgencia. Lo puedan ver acá. También entonces pueden ver el registro de cuándo se, se, se realizó el recaudo en oficina, cuándo se realizó el recaudo en aseguradora, y cuando fue comisionado el pago. Otro dato importante, aquí en la parte eh, superior pueden ver el número de remisión que tiene la póliza o que tiene el pago. Entonces, en esta parte aclaro, cuando la póliza tiene una remisión generada, digamos que yo en este momento le genero una remisión a la póliza y le genero el pago a la póliza, esa remisión queda ligada al pago de la póliza. ¿cierto? Entonces ya le generé una remisión que es la número 1, es esta de acá. Todos los pagos que tengo aquí tienen la remisión número 1 porque los pagos pertenecen a la póliza. En el caso que yo genere un anexo, tengo entonces el anexo, voy a mirar si ya tiene pagos creados, entonces veo que no. Lo que hago es generar entonces el pago al anexo, le digo, le doy entonces aquí a información de pagos, crear un pago, entonces es muy importante que miren esta parte, le digo anexo opcional 1 y automáticamente me sale el valor del anexo y la comisión, le doy guardar. En este momento el anexo no tiene remisión, o sea que si yo lo busco en cartera por número de remisión no me va a aparecer, debo entonces ir a anexo, acción, generar remisión y le digo que sí, que quiero generar la remisión. Número de remisión 2. Entonces, como ya tengo el pago del anexo y ya le generé una remisión, la remisión 2 va a pertenecer entonces al anexo. Si lo busco en cartera, va a aparecer con ese número de remisión. Si busco la póliza, va a aparecer con el número de remisión 1. ¿Listo? Entonces vamos a ir a cartera para que miremos el ejemplo. Entonces aquí le digo número de remisión 1 y me salen los cuatro pagos que están pendientes con la póliza. ¿cierto? Entonces acá me salen los pagos de la póliza y lo que está todo en comisiones recibidas con ese número de remisión. Y si le digo número de remisión 2, me va a salir entonces el pago del anexo. ¿Por qué les hago la aclaración en esta parte? porque me han hecho la pregunta, o sea, muy recurrente la pregunta, de que por qué si le generaron una remisión a la póliza, al momento que buscan el anexo, no aparece. O sea, si lo buscan en cartera con ese número de remisión de la póliza, no les va a aparecer. Deben generar una remisión al anexo, para poder que les aparezca en cartera con ese número de remisión. Listo. Entonces, muy importante que ustedes vean que desde cartera yo puedo buscar por el número de remisión, pero entonces es, eh, hago la aclaración para que sepan cómo se maneja y cómo entonces debe realizar la búsqueda en cartera, para que no se, se confundan en esa parte. Aquí voy a tener entonces el resumen de las remisiones, entonces aquí va a tener el número de remisión, usuario que la genera, fecha de creación, fecha de impresión, y aquí voy a tener el número de la póliza si la remisión está creada la póliza. Si la remisión está creada el anexo, también nos dice que es una remisión al anexo y qué número de remisión tiene. Ese es el número 2 y el anexo es el número 1. Listo. Entonces, comentarios, cuéntenos cómo les pareció la capacitación. De pronto, otro tip que, que se te haya escapado como para cerrar, digamos que ya está esta, esta fase con, con nuestros amigos eh, ahí dentro de lo que estamos haciendo en el módulo de cartera, como que les puedas comentar, digamos que vean, tienen que tener en términos generales en cuenta esto y bueno, como para que ellos refuercen y tengan siempre muy presente ese tema. Bueno, entonces tener en cuenta... Lo que les decía de la remisión, Ajá. el último tema que vimos que es muy recurrente la pregunta, entonces es que se fijen, que los anexos tengan remisiones creadas, Ajá. que la póliza tenga remisión creada, porque yo sé que hay muchas agencias que ligan mucho el pago con la remisión, entonces es muy importante tener claro eso, espero que hayan tomado nota y que lo tengan pues ahí presente. Lo otro es el tema de los pagos, que vimos que era forma de pago y medio de pago, Tener en cuenta que son dos conceptos diferentes. Yo puedo tener una forma de pago, pero también puedo tener un medio de pago, aclarar como esos dos conceptos. Y también lo que es eh, crear un pago y crear varios pagos. Como vimos, Obseguros tiene la funcionalidad de crear varios pagos y automáticamente nos arroja las fechas recurrentes. ¿no? Es uh -huh. muy en cuenta esos tres, esos tres tips. tener en cuenta entonces esos tres tips. Bueno, esto... Es una, o fue una, digamos, porque ya estamos cerrando una nueva versión de Academias of Seguros. En esta ocasión vimos todo el tema de cartera. Es un tema muy importante para todos ustedes como gerentes, como técnicos y como profesionales dentro de, digamos, que del, del sector intermediador de seguros estén donde estén. Están ubicados en México, en Perú, en Panamá, en Colombia, ¿cierto? No importa dónde estén ubicados, pero este va a ser un tema fundamental para todos ustedes Así que nosotros hemos venido construyendo y mejorando cada vez más este módulo y seguramente eh, el próximo año van a venir y este fin de año van a venir cosas y cambios importantes, no solamente en este módulo, sino que también en términos generales, en toda la plataforma. Si ustedes son clientes de subseguros, actualmente pues esto les va a poder servir mucho y, y de verdad que lo hacemos con mucho esfuerzo y con mucho cariño para que todos ustedes pues saquen todo el jugo y saquen todo el provecho, como decimos aquí en Colombia, a esta herramienta, pero si usted que está allá mirándonos y llega por primera vez, todavía funciona eh, como lo hacían eh, pues digamos que a la antigua con todo el respeto del mundo en tablas de Excel o, o bueno, en otros métodos de trabajo pues tiene la posibilidad de que con Sobseguros allí está regístrese en www.sobseguros.com va a poder encontrar una versión gratuita, una, versión, una, una licencia full de un mes cierto, que se va a poder probar, va a poder tener una, una, una pequeña capacitación para que sepa y entienda cómo funciona esta, dónde puede llevar su empresa, a qué nivel puede llegar con Subseguros, y evidentemente eso lo puede hacer. Síganos y evidentemente regístrense si no se han registrado en Subseguros, si todavía no lo usan, regístrese en www.softseguros.com Subseguros es S -O -F -T de S-O-F-T software, yes. de Software de Seguros, exacto, Software de Seguros, y síganos sobre todo en estos canales, aquí en Facebook, en Instagram, en Twitter, Google+, Plus, en YouTube, ¿cierto? Vamos a estar haciendo cada vez más contenidos. Lean nuestro, eh, nuestro blog, ¿cierto? Hay, hay una suscripción que también pueden hacer dentro de nuestra página. Hay blog de cómo vender más, de cómo contratar. Bueno, hay unos temas muy importantes para todos ustedes como gerentes, como profesionales en temas de seguros. Así que, pues nada, con mucho cariño. Las marido. últimas palabras. Les recuerdo que eh, el equipo pues, de servicio al cliente siempre está, siempre está atento a las dudas que tengan, a las sugerencias, entonces pues que nos escriban por el chat en caso de que tengan dudas, a los clientes que en este momento están probando la plataforma, el chat es gratuito, estamos ahí presentes en horario de oficina, entonces para que lo tengan en cuenta. Y bueno, pues esto es... Academia de sobre es un espacio diseñado para todos ustedes por parte del equipo, bueno, unos representantes del equipo de trabajo, porque detrás de esto hay mucha gente que día a día está moliendo, como se dice, de una muy buena manera para que ustedes tengan el mejor software de seguros de Latinoamérica. Yo soy Andrés Toro y ella es Laura Marcela Acevedo y con mucho cariño, bendiciones y nos vemos el próximo jueves. Con un nuevo episodio de Academia Soft Seguros. Los invito entonces a que en este momento nos comenten qué tema, quiere, qué tema quieren ver para la próxima capacitación del jueves. Listo, muy importante ustedes, por ustedes los que hacemos estas capacitaciones, entonces que nos comenten qué tema quieren ver la próxima, la próxima semana. ¿Listo? Muchas gracias. Coméntenos ahí, los queremos mucho y hasta una próxima hasta oportunidad. Bueno, hasta luego, chao.